A mí me gusta definirlo como, como un proyecto que tiene tres patas, fundamentalmente. Uno es la bicicleta, el otro es el concepto de workplace y el otro es el, el concepto de galería de arte. Nuestro local se parece más a un estilo londinense que berlinense, aunque yo creo que en origen, a nivel estético, está en, en Berguín. Parte de la filosofía es no presionar a la gente que esté todo el tiempo que quiera, eh, porque nosotros valoramos más tener gente en el local a que esa gente esté consumiendo continuamente. La que hay sitios que no ofrecen el agua gratis, pero bueno, ya que tenemos en Madrid el agua que tenemos hay que aprovecharla, hay que compartirla y yo creo que eso al final eh, Cliente lo, lo agradezco. El tipo de cliente que, que viene es gente joven, gente generalmente con estudios, es gente que ha vivido o ha viajado fuera de, de España o que viene de fuera de España a estudiar o a trabajar. Nosotros tenemos también una vocación eh, artística, hemos crecido muy en contacto con el street art y con el arte urbano y nos gustaba combinar el mundo de la bici, que es nuestro leitmotiv con el arte y la ilustración y el diseño gráfico, etc. ¿Aquí quería la crema? ¡Oh, qué maravilla! Pues el tema de la sopa o de la crema, como nosotros lo llamamos, también, también viene del, del norte de Europa. Eh, yo estuve hace muchos años eh, estudiando en Ámsterdam y me llamaba la atención que era una parte fundamental de la dieta diaria de, de todo el mundo. Siempre estuvo en la cabeza el tema de poder ofrecer un plato de cuchara caliente. Nosotros vamos teniendo dos o tres recetas todas las semanas de sopa. Esta receta en particular es de Rubén, es una receta eh, que está hecha con bechamel y con cebolla caramelizada y es muy curiosa por el, por el, por el color que tiene